Madre, madre, tengo hambre. Hijo mío, venga, madre. voy a hacerte algo, pero. Pero, no, no, ya casi no, ya casi se acabó la comida, ¿verdad? Sí, desde ah. que se fue tu padre a por cigarros. No, mi padre malo. Madre me adoptó y nos abandonó. Muy mal. Ah, ah, siento me siento mucho, hijo mío. No, tranqui, pero... madre, nosotros podemos sobrevivir de esto, mi padre. Qué mal padre, la verdad. Espérame un momento, me están llamando por teléfono Espérame aquí, ¿ok? Ok, ok, te espero ¿Eh? ¿Qué sucede? Ya, eh, sobre eso, sí, sí Ya, ya lo sé, ya lo sé Hijo mío Dime, madre eh, me voy a tener que ir de viaje muy lejos de aquí No, madre, me vas a dejar solito Primero mi padre y ahora tú No, pero pronto volveré, además Está bien madre, vamos al parque pues Pero no, te voy a extrañar muchísimo Te voy a extrañar mucho Bueno, entonces vamos al parque Vamos a ir en, en esa moto sí. tuya, ¿verdad? Oh, está guapa Claro, no me queda otra cosa, no tengo coche ay, ay, pero me metiste al baúl <risa> <risa> Vamos al parque vamos. Parece, que, parece de que yo que estuviera manejando O sea, dándole cuerda a la, a la llanta ¿De aquí voy A ver, ¡Ay! Ok, madre oh, ¡Oh, mira! ¡Mira acá están mis amigos! ¡Wee! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están, amigos? No hables con extraños, Kenai No hables con estos ¡Ay! Hay muchos niños Bueno, hay dos niños ¡Ay, yo los quiero conocer a todos! ¡Yo no están? quiero conocerte! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Hola! Quiero, dime, madre Voy a ir un segundo por un café Ahorita huevo, ¿vale? Está bien, madre yo como que me voy a levantar Ay, a ver, me voy a levantar ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te hola. llamas? ¡Hola! Yo ah. me llamo Kinai ¿Y tú? Yo me llamo Kapley. ¿Cómo estás, bro? ¡Ah, todo bien! Aquí, dando una vuelta con mi skate ¿En serio? ¡Hola! ¿Me dejas montarme en ella? Eh... No, porque no el skate no es mío es, es de la niña que ves ahí de lado solo ah, que... Hola, ¿cómo, no, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? ¡No te importa! ¡Dios! ¿Cómo que no me importa? ¡Máslo! Ah, me van a caer súper bien ustedes Son mis nuevos amigos ¿Les guste o no? ¡Eh! Ah. ¡Yo no dije eso! ¡Yo no lo decidí! ¡Déjame! ¡Vale! Chico, chicos, chicos ¡Emi, ya que... cállate! Ya es mucho tiempo ahí solita Venga, es hora de ser nuevos amigos Sí, sí, sí Sean mis amigos Por favor Estoy solita. Mira, puede ser, puede ser que tenga cara de rana Pero aún así se ve buena gente bueno, chicos, yo, yo sé que apenas los conozco, pero les quiero comentar de algo. Me voy a quedar muy, muy, muy solo en la casa, porque mi padre se fue por cigarro y mi madre va a, se va a ir de viaje por el trabajo. ¿Tú tienes padres? Sí, ustedes, ¡Ja! ¿no? No, vato, no, yo no. Ah, no. bueno, ahora ahora entré en la sesión de ustedes, tampoco va a tener padre. Ay, no, pero, pero idea es tuyo? Idea de un plan de que sí, si, sí, si, sí, si, después de que se vaya mi madre... Me escapo de la casa y podemos jugar acá un rato, conocernos y de todo. ¿Qué les parece? Oye, Steve, ¿me parece bien? Mm, ¿Sí? No, no, sé. vamos, no seas tan dura, no seas tan dura, vamos. Vale, bueno, entonces quedamos así. Nos vemos en el parque en la noche, ¿vale? En la noche o en el día, no sé cuándo se va a ir mi madre. Si es de día o de noche, pero no importa, no vamos a ver acá. Yo les llamo. Cualquier cosa, utilizo un sustituto, esa es la vieja confiable. Vale, vale, vale, se me cuidan. Adiós. Dale, adiós. Adiós. ¡Hola, madre! ¡Sube, que se hace tarde! Vale, vamos, vamos, vamos, vamos para casita ¡Ay, pero no me puedo subir, madre! ¡Ahora! ¡Los fuimos! ¡Adiós, amigos! Dios. ¡Hola, madre! ¿Y esto? ¿Qué tal? ¡Qué bonito! <risa> no, madre, te voy a extrañar muchísimo, en serio No te me vayas, por favor ¿Pero qué tal? Ya ha ido muy bien, ¿has conocido amigos nuevos? Sí, ya conocí tus amigos Por fin tengo amigos Y no va a quedar solito Ok Hijo, pues aquí te dejo en casa Vale, ¿me dejas comida hecha y todo? Sí, está todo en la nevera Tú no te preocupes por nada Está bien, madre Se me cuida, besitos Adiós, ¡Adiós! Bueno, ya como mi madre se fue Voy a ir a, a visitar a mis amigos que hay con ellos, ¿vale? Ya ya les avisé por una palomita, entonces voy a salir Uy, uy, no me que la puerta está abierta Mi madre se lo olvidó echarle llave, como siempre entonces me voy. corre, corre Capri, vamos, vamos, vamos Vamos a ver si mis amigos todavía están allá Vamos, vamos, espero que sí, yo quiero jugar con ellos todo el día Vamos, vamos, vamos Ay, el sol está muy brillante, corre Capri, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Oh, oh, oh, ya casi llego, ya casi llego oh, Quiero verme con mis amigos aquí en el parquecito Ya casi llego, ya casi llego Uy, espero que estén. ¿Dónde están mis amigos? cuándo va a llegar Caplay? ¡Eh, amigos! Pero, pero ¿qué hacen ahí? ¿Qué se en mi güey, qué droga ahoga Emi? ¡Ah! aquí. Pero ¿por qué se meten? No que son otacos y se meten al agua. Es que sí de calor. espera. No. Espérate. Ya. Ya estoy bien. Pues sí, amigo, ya me libré de mi casa. Ya mi madre se fue de viaje, ahora podemos jugar todo lo que queramos. ¡Libertad! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! Yo me quiero subir al supuesto. ¡A los columpios! ¡A los columpio, columpios! ¡A los columpios! ¡Cómo no, me subo! ¡No me puedo subir! ¡Soy muy pequeño! ¡Ah, estoy chiquito! Es que siempre me ayudan para subir a los columpios. ¡Me también! ¡Mira, mira! Ah. ¡No funciona! Eh. ¡Mi columpio está roto! ¡A mí tampoco! Claro, es claro, es que nadie. <S Bible> ¡Ah! ¡Ay, me voy a subir! Ah, ¡A mí sí me sirve! ¡Ay, chavales, que está muy alto! Yo prefiero ir a otro juego Sí, yo también, que Kenai que se quede en el culumpio. ¡Adiós, Kenai! Ese día algo cambió dentro del Otsu. Algo se quebró ¡Nos reemplazó! Bueno, gente, yo me voy a tirar en ese tobogán Se ve muy chulo, me voy a tirar A ver. ¡Me voy a tirar! ¡Ah, no! ¡En finita! ¡Vamos, en finita! Así, ¡Así, así, es ¡Me voy a tirar! ¡Ay! ¿Ala? ¿A que sí? ¿Ala? ¿Tanto que crecimos ya? ¡Oh! chica yo quiero seguir creciendo! No, ¡Eso no, de tanto dano! No. ¡Bro, no, los años no. van, van pasando muy rápido! ¡Oye, ver, esto oye, me pues, anda ¿sí? muy ajustado! ¡Ala! ¡Ah, sí, cierto! A mí ya oye, casi pues, ni sí me queda la ropa Mira, mira cómo me queda eso ahí yo iría se que no, diría Se te ve hasta la pancita ya, ya, Exacto. yo diría que nos cambiáramos ya de ropa ¡Vamos al shopping! ¡Vámonos de shopping! ¿Cuál es el shopping? ¡Vamos de shopping. una! ¿Cuál es ¿Tienes el shopping? dinero? Porque okay. A mí se me quedó la cartera Eh... no, no, yo no tengo Pero Emi, ¿tú vas a comprar libros o eres a la tienda? Ah, la tienda, la tienda! Sí, no <risa> ¿Te quería decir con libros <risa> historia? <risa> ¿Quién hay? ¿Quién hay? qué hay? ¡Ven, ven, ven! ¡Dime, dime! ¡Dime! ropita, ropa y que ¿vale? Vamos. ¡Ropita! ¿Vale? ¡Ah, ¡Vamos! ¡Ropa, ropa! ¡Ropita! ¡Eh! ¡Hala! Vale, vale, ropa. ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! está ahora más. Sí. ¡Ahora sí! por qué sí. se pusieron ropa de chica? ¿Cómo que ropa ¿Cómo de... Que de chica? Ah. Ah. ¡Esto, esto se... <risa> <risa> y tú te colocaste eh, ropa de chico, entonces Sí, pero a mí me queda muy bien la ropa de chico Eh, eh, eh sí, eh, <risa> oye ¡Emi! Mira, mira, te llaman acá, tú tienes que pagar ¡No fuimos! ¡Adiós! ¡Corre, corre! ¿Cómo no, que tengo que pagar? No, me voy corre, estamos corriendo corre. ¿Tanto nos demoramos cargando de ropa que se hizo de noche? ¡Hala! ¿What? Los que ahora Dios somos oscuro. grandes y el tiempo pasa más rápido. El tiempo pasa rápido, todo, todo, el clima, Y entre buscar una ropa que combine. Y eso significa ¿Para? que en dos días vamos a hacer algo y tenemos que conseguir dinero. Dinero. Sí, es cierto, dinero. Sí, es hay que conseguir dinero. ¿Alguien tiene una idea de cómo conseguir dinero? No. Bueno, yo creo que vi una vez por la televisión de que entrando un banco en el banco hay muchísimo dinero. ¿Crees oh. que podemos hacernos ricos entrando en el banco? Uy, yo, yo quiero. ¿Tú quieres, mí? ¿Robamos el banco? No. Tres doritos después. ¡Sáquenme! De no, ¡Un arma, cojo. Ay. Ay, ¡Ay! Pero bueno, yo me voy a levantar porque pues ¡Uy, sí! ¡Eso funciona! ¡Pues hacer uno de los guardias! ¡No es no, mi hambre. arma! Gente, yo diría de que. ¡Escapemos ya de una vez! ¡Por acá no! Por acá no podemos ir. Tenemos que dormirnos. ¡Ay, dispara sin querer! Tenemos no, que no no, no, no, no. Vámonos, vámonos, vámonos. vamos! vamos. Pero Emi, ponte un arma. ¡No te vayas con una hamburguesa! ¡Que te pueden ¡Me derrotó. olvidé el arma! ¿Qué, qué no, tengo que tenía hambre. Pero ten cuidado, que nos dan pistas y nos pueden Nos pueden llegar a nuestra casa y no podemos triunfar. Está bien. Vale. No a ¡Ay, acapar. escucho tiros por de fuera! escucho tiros, chavales! ¡Hay que correr de aquí! ¡Vamos, vamos, ¡Vamos! corre, corre, corre, corre, corre! ¡No hay nadie! ¡Esta ciudad! Abandonada ¿Segura? Vamos, vamos, vamos Pero Emi, ¿qué te hiciste, sí. Emi? La perdimos ¿Qué Acá, acá, acá Capri, ahí, capri ¿cómo? Ahí estoy, ah uh. Vamos, corre, corre oh, Corre, sí. corre, que la <risa> alarma La alarma se prendieron Corre, bro Corre <risa> <risa> Nos escondemos acá en el castillo de niños Vale, ¿cómo? vamos, ¿cómo? vamos a a fortaleza corre, vamos, Nos escondemos fortaleza Ah, menos mal que podemos entrar Bro, cuánto dinero? Está perfecto, ¿cuánto dinero robaron? A ver, ¿cuánto dinero robaron? Tengo uno, veinte. No. no sé contar. No cabe duda que es un estúpido. Corre, corre, corre, corre. ¡Oh! oh vamos? Es... ¿Qué, espera, Es que ah, espérate, espérate, espérate, dime, espérate. dime, dime. ¿Y qué pasará así si no nos quiere vender uh, la empresa? Uh, eh, ¡Fiesta! Pues ¡Eh, man, no te metas allá, que es prohibido. ¡Fiesta! Es oh, prohibido, vente para acá, vente para acá. Ah, bueno, de vamos, vamos a planear acá, que nadie gente. Vamos a planear acá. Aquí, bueno. Pues yo diría de que si no nos quieren dar nada, o sea, si no nos quieren dar el papel, lo obligamos a darnos Obvio, la mano dura, papá, la mano dura Pero, ¿qué haces? esta floja, por favor, Emi, Emi, levántate, por favor No, te no tengo arma, ¿qué hago? Le tiro la hamburguesa por la cara, pues no, voy Vale, Ay, vamos, vamos Pero, pero no entres no, no, no, no, no o sea, así, Emi, ¿eh? ven, ven, ven, ven, ven. Ven, ven, ven, ven, ven. Ven, ven, ven. No, Emi, hay que entrar con... así, así, decentes Que vamos a comprar pero la empresa y todo eso Pero decentes. yo, te... pero pues no tengo arma ¿Cómo le hago? Pero no Nosotros pasa nada, no pasa nada Mira, seguramente este tipo no comió nada Cualquier tengo... cosa lo amenazan en darle comida vale. Mira, tengo leche, le tiro leche por la cara Sí, sí, sí, pero vamos. Leche papu vamos, vamos, vamos, para los papus Vamos, buenas, buenos días buenas. Hola, buenos días Buenos Mucho días, buscar. jóvenes ¡Buenos días! ¡Señor, venimos a comprar su empresa multimillonaria! ¡Y si no, no la quieren toma, tomar leche! ¡Leche! ¡Leche! ¡La cara? Leche ¿Pero ¿qué leche es esa? ¿Leche <risa> papu? ¡Leche papu! ¡Entonces, bro! No yo creo que no se va a poder ¿Por qué no se va a poder? Esta empresa la fundé desde que tenía 5 años, no se la puedo vender ¡Pero no, mira no. cuánto dinero tenemos! ¡Mira cuánto dinero tenemos! ¡A yo ver! Yo no tengo leche no, no me sirve, está muy poquito ¿Qué, no hay... ¿Cómo no, no que, que no te sirve? ¡Tienes que aceptar nuestro ¿qué dinero! ¿Qué ¡Y la leche ¿qué? también! Ay, no, ¡Acéptalo! ¡Danos los papeles ya! Dame eh, los eh, papeles eh, Ok, ok, ok, ok, no me hagan daño ¡Tomen! Vale, vale no, ya tengo los está. papeles, vale, ya tengo los papeles Ahí. ¡Así que, Evi, vete! ¡Tíralo una burguesa! ¡Vete! ¡Toma, muñezoso! ¡Toma, toma! toma toma fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Quítese! ¡Fuera, fuera quítese eh, oh, ¡Eh! ¡Gente! ¡Somos dueños de empresa! ¿A ¡Multimillonaria! Algunos centímetros más tarde Eh, me llaman al móvil, ahora vengo, ahora vengo, ahora regreso ¿En eh, vale. sí, aló? ¡Oh! Vale, mami, ahora voy para allá ¡Gente! ¡Mami, ¿eh? ¡Ha vuelto mi madre! ¡Ha vuelto ah, mi madre! Me, me voy para donde mi ah, madre, ah. voy a ir a saludarla, se me cuidan panitas, ahora regreso ¿Y este? Dale, Hola. ¿Y este? Hombre, eh. señor, usted no era... <risa> ¡Ah, usted ¡No es era que... ¡Te vas de acá! ¡Quita este ah. negocio de acá sucio! Dale, ah, dale, ah, ¡Quítalo muera, de acá! Muera, muera. Oh, <risa> <cómprime. ¿Tamos? risa> ¿Qué, qué la de fue! Ahorita tenemos un bar solo para nosotros Exactamente Kenai, tú cuida el bar Yo voy a ir a saludar a mi madre, ¿vale? Ese es un verdadero hombre ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué? ¡Madre! ¿Qué? Madre. ¿Qué? ¡Madre! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Oh, tanto muy tiempo! ¡Gracias, gracias! gracias 40 años en ti! ¿Cómo estás? Todo súper bien. ¿Cómo te va a ti? Pues muy bien, mira yo. Ya... Súper bien, aunque me abandonaste, mira, ya soy un jefe de una empresa multimillonaria ¿De verdad? Sí, mira, mira, mira, mientras elegante y todo ¿Te gusta? ¡Wow! Te queda severísimo con el gorro sí, Mira, te traje hasta dinero para ti, toma ¡Dinero! Sí, está bien mío. Sí, sí, madre, ¿Qué, ¿qué te parece si vamos a ver algo en la tele y tal y charlamos un rato? Venga, venga, siéntate aquí. Vale, vamos, vamos Ay, madre, qué alegría verte. Tanto tiempo sin... ¿Eh? ¿Están tocando la puerta? ¿Qué, qué está? ¿Están tocando la puerta? ¿Puedo ah. No, no, yo reviso, yo reviso. Tranquila, madre. Quédate tú ahí. ¿Vale? vale. Tú quédate ahí. ¿Quién estará tocando la puerta? Voy a ver. Voy a ver, madre. Voy a ver, voy a ver. ¿Eh? Pero... Si no hay nadie es. ¿Ah? ¿Y ¿Y este? ¡Hijo! He vuelto. ¡No!